Si nos sí, podría comentar sí, respecto la importancia, este ¿cómo ve evento, la importancia hoy de, de, de este evento de Iberáchik, no, la sexta edición en la eh, Generalitat de la legislatura? No, yo muy contento de que presentar hoy qué va a poder ver el público, la gente en las escalinatas eh, hoy de la legislatura. Nosotros estamos tratando de que, que yo siempre que yo llamo noche, tareas complementarias Renatus, a la labor legislativa, que tienen que ver con que el momento, la cultura, en el, encontramos, el deporte, yo, el emprendedurismo. Acá se da la convicción que como que dos elementos vienen a renacer, volviendo la cultura, a los eventos, la juventud, volviendo a la vida y el emprendimiento. Eh, ha nuevamente eh, muy a, contento que eh, que el evento se pueda hacer más acá. Y eh, no yo siempre agradezco como de, tanto a los artistas Encontraste como en, en esta colección alguna forma también de conexión entonces a, a, para poder también puedo decir renacer, renaciste Berico para exponer que como un fruto de nuestro hoy se da un reencuentro luego de una pandemia, esto también está en ese marco ¿Podría dar, contar lo que usted, a su parecer, es la importancia de reencontrarse nuevamente en este Iberachic, junto con emprendedores, junto con eh, modelos, junto con artistas también? Sí, efectivamente, estamos con la, la pandemia nos obligó a estar escondidos, pero hay dos cosas que yo quiero destacar. Estoy sorprendido por la cantidad de cosas que fueron creadas e ideadas durante el aislamiento. Eh, es, es notable que eh, yo estoy visitando... Permanentemente a todos los lugares Donde me invitan Y he visto cosas que me, me, me, me maravillaron Realmente Y lo otro que tengo la obligación de decir que eh, Está muy disminuido El tema de la pandemia pero no está terminado Por favor no bajemos la guardia Ahora estamos al aire libre Entonces el tema es más este, Es más eh, flexible Pero No bajemos la guardia porque la cuestión No está terminada ¿Mm? Así que nada más que eso y, y bueno, y la felicidad de reencontrarnos. Desde que ha empezado prácticamente estos últimos tres meses, estamos con un montón de eventos que, que por sobre todas las cosas, demuestran la, la, la, el deseo de la gente de volver a, a encontrarse. Una última palabra para los emprendedores, las emprendedoras, como Selva Bodadilla en este caso, o cada uno de los diseñadores que emprenden con su marca, alguien que, algo que usted conoce muy bien, el emprendedurismo. Una palabra para los emprendedores de Corrientes. Que sigan adelante y cualquier cuestión que nosotros podamos ayudarle, estamos a disposición tanto en cuestiones legales como este, también algunas cuestiones económicas y estamos organizando algunas cosas que tienen que ver con, con este, conferencias que vamos a, de trabajo para que ellos puedan expandirse todavía mucho más porque lo que yo entiendo del dependedurismo que tiene dos, dos facetas muy claras Primero es la creación en sí misma, pero después es la posibilidad de colocar el fruto de esa creación en el mercado. Y ahí es donde nosotros podemos, estamos tratando de colaborar en todo lo que podemos.